Esta mañana estamos en el, el Reencuentro Putas del año 2019 que está realizándose en París desde el día 28 hasta hoy, domingo 30, y eh, en este momento eh, estamos en varios talleres y estaba preparado uno de estos talleres para eh, las personas que han centrado sexual de origen hispanoamericano en, en París o en Francia, en cualquier lugar del territorio nacional, eh, aprovechando la visita de muchos activistas de otros países de Europa que nos han acompañado. Tenemos hoy la eh, compañía de la eh, colega Concha Borrell del sindicato Otras de España, quien nos ha acompañado desde el viernes en los talleres y estuvo con nosotras también en un taller que hicimos con personas inmigrantes y trabajadoras sexuales, en el cual tuvimos unos resultados muy interesantes como... Que fuimos muy soñadoras, muy soñadoras. Pues nuestra meta más grande es de, la decriminalización del trabajo sexual y, y también de la inmigración, porque somos atacadas por ser inmigrantes y por ser trabajadoras sexuales. La compañera nos explicó qué es lo que está haciendo el sindicato Otras en España eh, frente al tema de inmigración, y ahora tenemos acá para que nos cuente qué es lo que hace el sindicato Otras y, y, y cómo es el, ese trabajo tan interesante del sindicato. Uff. Madre mía, apenas tenemos un año de vida, hasta el 31 de julio no vamos a cumplir nuestro primer año y la verdad que ha sido un año intensísimo, de mucho trabajo ah, después de muchas peticiones de compañeras eh, por problemas que tenían con sus patronos en clubs, en pisos, en salones de masaje, eh, las compañeras y compañeros que hacen porno pues eh, nos instaban mucho a la, a la creación de un sindicato para poder defender sus, sus posiciones eh, en cuanto estaban haciendo un trabajo para defenderlos. Para Entonces, eh, primero intentamos hablar con los grandes sindicatos, con UGT, con comisiones, pero no hubo manera. O sea, no nos querían a las putas, no nos quieren en los sindicatos. Entonces, no nos quedó ningún otro remedio que fundar nuestro propio sindicato. Eh, se entrega toda la documentación al Ministerio de Trabajo, eh, llega el mes de agosto, porque esto se registra el 31 de julio, llega el mes de agosto, los políticos en España um, el mes de agosto no trabajan, se van de vacaciones, porque para eso les pagamos un sueldo público, para que se vayan de vacaciones todos los meses de agosto y dejen paralizado todo el sistema, y eh, cuando vuelven a finales de agosto se encuentran con que se ha dado trámite, como no puede ser de otra manera, porque toda la documentación estaba en regla, se ha dado trámite a la creación del sindicato pro derechos de las trabajadoras sexuales, otras. Ahí se monta la de Dios, eh, sale la ministra de trabajo diciendo que le hemos colado un gol por la escuadra, que ella no había firmado esto cuando una ministra de trabajo no tiene por qué estar firmando constantemente todas las peticiones que llegan. Y fue una frase famosa, la del gol. La del gol, sí, de sí. hecho, sacamos unas, unas camisetas sí. con una portería y un gol entrando por la escuadra porque, sí. en fin, se lo merecía la ministra. De hecho, eh, los periodistas en España nos llaman el sindicato gol. ¿El sindicato gol? Bueno, el sindicato que gol. también le costó el puesto a... a a la secretaria general de, sí. de trabajo, sí, sí, sí, sí, de hecho ella ha demandado al, al propio ministerio de trabajo por en fin por, por sacarla de su sí, de su puesto porque pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, por aprobar el sindicato de las putas. Pero ella es que no hizo nada malo, o sea la documentación está sí, sí, correcta claro, sí, claro, y se admite claro, acá admite, claro, y está no hay bueno. más ella también fue víctima de la, de la putofobia. Sí, sin duda, okay. sin duda. De hecho nos encontramos, bueno, ahora os lo cuento, eh, dos grupos abolicionistas sevillanos de la ciudad de Sevilla eh, nos llevan a juicio. El juicio se celebra eh, en la Audiencia Nacional, nada menos, o sea, no un, no un tribunal cualquiera, sino la Audiencia Nacional, y bueno, después de todo un paripé por parte de las abolicionistas, no tenían ni idea de cómo funcionaba eh, esa sala de lo, de lo, de lo, de lo laboral, eh, hicieron un montón de errores, el tribunal estuvo todo el rato corrigiéndoles todos los errores que las abogadas iban haciendo, eh, se termina todo ese paripé, porque es lo que era un paripé, sale la sentencia en 10 días y... Eh, se anulan los estatutos del sindicato otras nosotras pensábamos que nos iban a anular una parte del sindicato donde dice que nosotras vamos a luchar para que todo el trabajo sexual en todas sus vertientes pueda tener un contrato laboral Claro, en todas sus vertientes, ¿qué es? En todas sus vertientes son las la bailarinas, las work cameras, la las, las eh, mujeres que están haciendo porno, mm -hmm. los hombres obviamente, eh, los chaperos, las prostitutas, las que trabajan en clubs, masajes, o sea, Toda la todo el ámbito. Entonces, claro, en España se puede trabajar como puta, si te das de alta como autónoma. Nuestro dinero les encanta. ¿no? Ahora que el empresario tenga que pagar por tener una trabajadora a su cargo, eso no se admite en España. Y eso es lo que nosotras buscamos. Que todos esos empresarios que dicen, por ejemplo en los clubs, que dicen que las mujeres que están en los clubs son huéspedes de su hotel. Falso, falso. Ellos están pagando entre 80 y 120 euros la noche, muchas veces por una habitación compartida. Compartida, es una barbaridad de dinero. Tienen la obligación de bajar a una hora determinada. Tienen obligación de estar hasta las 5 de la mañana en la sala. Tienen obligación de estar alternando con los clientes de la sala. Y por supuesto, ocuparse en las habitaciones después de haber comprado la sábana, el condón, el condón y en muchas ocasiones la propia luz de la habitación. Uh -huh. O sea, pagan dos, tres veces el servicio de estar ahí. Y eso no, no, no lo entienden como relación laboral. Bueno, pues yo creo que mmm, el sindicato se ha creado básicamente para que los empresarios tengan que tener a las trabajadoras y trabajadores eh, que están trabajando para ellos de forma legal con un contrato que les permita hacer los servicios que ellas decidan hacer, ¿Ningún empresario puede decirle a una trabajadora o a un trabajador si tiene que hacer una felación sin condón? No. Que tiene, por supuesto. Uh -huh. Que de ninguna de las maneras eh, tiene que hacer sexo anal si ella no quiere uh -huh. o él no quiere. De ninguna manera la puede violentar eh, hablándole mal, gritándole, dejándola sin comer. Eh, si te pierdes el turno de comida, por ejemplo, porque estás, yo eh, qué sé, en el gimnasio. ¿Trabajando? En el gimnasio. O, o, o trabajando, sí. o estás ocupada en ese momento en una habitación con, con un cliente eh, se te pasó el turno de comer, nadie te guarda la comida tienes que ir a una máquina y pagar 5 euros por un bocadillo envasado uh -huh. No, que tú ya estás pagando ahí para tener una comida que te la den, que te la guarden, uh -huh. que te la sirvan no comida de rancho, de cuartel, sino una comida decente que es que muchas veces lo que sobró del día anterior te lo recalientan y te lo vuelven a poner no, si tú estás pagando 80 de entre 80 a 120 euros para poder estar allí, que mínimo que te den un, un, unas, unas comidas decentes, que de sirva sí. una comida medio. Sí, sí. ¿no? y, y, y hablando de, de, de cómo hacen ustedes acciones concretas frente a esta situación, ¿cómo han operado como sindicato frente a algunos casos que nos hagan? Nos, ha, nos está, a ver, lo, lo, lo que más nos ha ocupado durante este primer año y nos va a seguir ocupando los otros dos, tres años, es crear las diferentes delegaciones territoriales en, en el Estado español porque evidentemente nosotros, el núcleo central es, se, se creó en Barcelona pero evidentemente necesitamos que haya delegaciones ¿qué requisito le pedimos a las delegadas territoriales? que ejerzan trabajo sexual uh -huh. no queremos a nadie que no ejerza trabajo sexual como delegada uh -huh. entonces tenemos delegación y, es ¿Y que ese es el requisito mínimo en cualquier eh, espacio en lo que estamos luchando en este momento las putas y es que en todos los espacios claro. que hacen de las asociaciones que dicen que trabajan por, el, por la defensa del reconocimiento del ejercicio pleno del trabajo sexual tienen que ser conformadas por personas, uh, personas uh, sexual, que trabajo las que, las sexual que, y las que, las que hablamos con nuestras pares las que hacemos un ejercicio de par eh, pues podamos tener, no, tener un resultado efectivo de hablar de tener la misma lucha, de tener la misma percepción. No es lo no. mismo ser aliada que ser Desde luego que No, no. Las aliadas están maravillosas y ponen ahí muchas veces el cuerpo y ponen la cara y reciben y, y, y, y las y, llaman proxenetas, y, igual que a nosotras. Y, y, no, so, y no solamente el puesto en personas bueno, porque el recurso humano de una gran asociación, son las personas. Sí, y el recurso más fuerte pues, es el recurso humano. Pero, digamos, entre, hablando de, de organizaciones grandes, como por ejemplo es el caso de México del Mundo, que aquí en Francia es eh, pro-trabajo sexual. ¿En España no? En España no. Y aquí, por lo menos, eh, se, se, se, se pusieron la tarea fuerte de identificar qué pasaba con esa ley de penalización de clientes y cuáles eran los efectos negativos contra nosotras y nosotros, los trabajadores sexuales, de esa ley de penalización que cumple cuatro años en abril del año 20. Es decir, tiene tres años y, me ¿Sí? y medio. Y. ¿Sí? Eh, y nos ha precarizado en esos tres años de una manera, pues, de, de varias maneras. Y es, de es hora de empezar a decir que el modelo sueco no sirve para nada. Para nada. No pueden ir implementando las políticas abolicionistas el modelo sueco en los diferentes países de la Unión Europea porque el modelo sueco no sirve. Y ha demostrado, lo ha demostrado. En Suecia me ha demostrado cómo las personas que son inmigrantes, que son las clase de personas que hacen trabajo sexual, están en condiciones precarias también como en cualquier país del mundo. Cuando Suecia levanta la voz con ese orgullo maravilloso sueco y dicen hemos conseguido que en nuestro país no haya putas, es falso. Solamente hay que ir a Google y poner Escort Stokholm. ¡Así! como que no hay prostitución? Claro, y claro, y claro que el modelo sobre, ha precarizado la, la, la vida de muchas de nosotras. Sobre todo, sobre todo, Eso ha influido en cómo caen las tarifas, en cómo las personas inmigrantes cada vez tienen más menos acceso a los papeles, claro. en cómo la prostitución, al ser, el, el, el trabajo sexual al ser criminalizado, tú eres vista como una criminal, y cómo también la inmigración influye en que tú seas vista como una criminal. Esa es una cosa muy importante que quería contarte, Juan. Eh, en España un gran número de personas, un gran porcentaje de, de, de personas, sobre todo mujeres, están ejerciendo trabajo sexual, mujeres migrantes están uh -huh. ejerciendo trabajo sexual, uh -huh. con lo cual no tienen acceso a tener documentación en regla. Sin embargo, si estas mismas mujeres que están trabajando para terceros, nosotras consiguiéramos eh, que los empresarios les, les hicieran un contrato, ellas obtendrían la nacionalidad ya no serían inmigrantes ilegales, ya no serían inmigrantes sin papeles. Podrían regularizar completa y legalmente su, su situación. situación, ya no solo en España, uh -huh. pero es racista. Ya, y es, que la, es que la abolición... Es muy racista, es un control de inmigración la abolición. Claro, y la abolición lo que, lo que quiere es acabar con la inmigración también. Claro. Por eso el, el legalizar a las putas es legalizar a sus inmigrantes. No es porque el 100% de personas inmigrantes, de, de trabajadoras sexuales, sean inmigrantes porque eso no es cierto y eso también eso es, una, es una cifra de las que habla también las abolicionistas uh -huh. y por eso es que ella dicen que es que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales son inmigrantes eso no es tan cierto Claro, hay una no buena proporción inmigrantes, contrata con inmigración, con explotación, contrata y con trabajo sexual Y una cosa no, es, es que las mujeres eh, migrantes estén ejerciendo trabajo sexual entre otras cosas porque les da la gana hay que decirlo así porque muchas ya venían ejerciendo trabajo sexual en sus países. Otras, porque han descubierto que es la manera de ganar más dinero eh, trabajando menos horas. Porque no tiene que estar limpiando o cuidando a ancianos, que te pagan una miseria y estás trabajando 12 horas igualmente no tienes contrato igualmente estás absolutamente precarizada pero encima estás a las órdenes de un patrón, de una familia que te tiene esclavizada allí durante 12, 13, 14 horas o si estás como interna en una casa en servicio doméstico es 24 horas 7 días a la semana por lo tanto eh, sería importantísimo lograr que eh, el ejercicio de la prostitución en concreto eh, se, se pudiera legalizar, formalizar como lo que es un trabajo y todas esas personas migrantes, todas esas mujeres migrantes que están ejerciendo trabajo sexual automáticamente acceder. podrían acceder a su nacionalidad española a su nacionalidad, a su nacionalidad francesa en el caso de que Francia por favor derogue la abolición y sería mucho más fácil y una cosa es que haya un 80% un 70% de trabajadoras migrantes ejerciendo trabajo sexual y otra cosa muy distinta es que las trabajadoras migrantes sean eh, víctimas de trata, yo creo que hay que diferenciar muy bien porque una víctima de trata necesita eh, que se aplique en primer lugar el, el pacto de Palermo, ¿no? que no se aplica en España, yo no sé, en Francia, en España no se aplica absolutamente para nada, eh, lo que hacen es tomarles nota, documentación, y a no ser que quieran denunciar a su tratante, que muchas veces no lo tienen, es que porque no... no lo tienen, porque no hay tratante, son deportadas a su país previo paso por el CIE. Incluso en la aplicación del, del, del pacto de Palermo se puede se puede convertir en un arma de doble filo para nosotros. Sí, Porque el hecho de mandar un tratante, en muchos de los casos, eh, son sus familias en los países de origen quienes están amenazadas, ellas mismas en el país donde están trabajando, hay una situación de violencia asociadas a, al tema de la denuncia, y claro, después a la, la restitución no de los derechos. No tipo de protección para las víctimas de trata, ninguno. Eso que vemos en las películas no. americanas y, y de protección y, y, de testigos, por lo menos en España, no es y, y, y lo que pasa por ejemplo, en un contexto como el francés es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos una cifra una muy, una muy, muy alta de, de personas que han alcanzado a, a la restitución de sus derechos integrales después de haber sido víctimas de trata. La pregunta, Juan, yo creo que es esa: ¿por qué existe el tráfico y la trata de personas a nivel global? Porque los estados lo permiten, única y exclusivamente. Las, los países no son de nadie, señores. Uh -huh. Los países son de las personas. Y los países tienen que tener fronteras abiertas. Tienen que ser transitados y transitables. Porque todo el mundo tiene derecho a, a, a todo el mundo. Ahí está. Y si todas las fronteras estuvieran abiertas, no uh habría -huh. tráfico de personas y no habría trata de personas. Entonces. Haremos las fronteras porque es algo muy sencillo, tú puedes llevar igualmente el control de quién entra y de quién sale, pero déjame vivir en paz, sí. porque cuando la gente migra de sus países es porque es necesario, nadie se aleja de sus padres, de sus hijos, de sus primos, de su familia, de su esposo, de su esposa, por, ¿Por gusto. Se hace por necesidad, se migra por necesidad, y por necesidad hay que abrir las fronteras. Porque ustedes están permitiendo con estas políticas de migración, son ustedes los gobiernos quienes están fomentando el tráfico y la trata de personas. Es que por eso es que nosotros decimos, incluso cuando decimos que queremos que el trabajo sexual sea reconocido, es justamente porque nosotros hacemos parte de la clase trabajadora y la clase trabajadora es el 90% de la clase de niños 99,9% que dice que el 10% es rico entonces el 90% en la que es que los ricos también trabajan los ricos también lloran y, eh, claro, y también trabajan pero que nosotros somos más la clase trabajadora y la clase popular. Yo les advierto, y, y, a mí y, y, me encantaría llorar siendo rica. ¿Sí? Teniendo un montón no, de billetes de que no, que que no el no llorar en el metro que llorar en un Mercedes. A mí en me encantaría país. que llegara la hora de hacer la declaración de Hacienda y a mí me tocaran pagar 500.000 euros. Claro, porque eso significaría que he estado ganando 50 millones. Claro. Entonces, claro, yo sí quiero, yo sí quiero poder pagar cuando, cuando llega la declaración de la renta. Me encantaría, me encantaría. Quisiera, y, lo que, y lo que digo, yo, yo quisiera poderlos pagar y sin trabajar. Ah, bueno. porque, ¿eh? ¿Por qué estamos obligados al ser humano a trabajar? Eso es parte de la lucha, porque nosotros nos queremos que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo porque en este momento es visto como, como algo criminal. Pero en el momento en que ya seamos reconocidos como parte de la clase trabajadora nos sumimos al resto y vamos a pelear porque se acabe el trabajo Éxate, pero para, que no siquiera necesitamos trabajar. Para el abolicionismo eh, el trabajo sexual significa dos cosas. Una, que estamos en situación de trata por lo tanto precarias, por lo tanto tienen que salvarnos. Uh -huh. Dos, somos cuatro privilegiadas que como somos vagas no queremos trabajar, y hacemos trabajo sexual porque trabajar no nos gusta, o sea, como que trabajar no nos gusta? A nadie le gusta trabajar. Uh, ¿No? Nadie no. quiere levantarse a las 5 de la mañana para ir a una fábrica a trabajar. ¿A Son todos ustedes o qué les pasa? Nadie quiere ir nadie, a trabajar. Nadie. Nadie. Uh -huh. Nadie. Ni siquiera en lo que te gusta. No. Porque te gusta durante un tiempo y luego deja de gustarte uh -huh. y ya sigues haciéndolo. Porque no te queda más remedio. Pero yo no quiero que alguien me tenga que pagar por hacer algo que me gusta. Déjenme hacer algo que me gusta y no me paguen. Pero, pero me da igual. Lo que quiero es que entiendan que todo el mundo trabaja por necesidad, uh -huh. por dinero las precarizadas y las no precarizadas, las clases medias, las clases bajas y las clases absolutamente pobres, las pautérrimas. Todas estamos trabajando por necesidad, porque si no fuera por necesidad nadie se levanta temprano a trabajar todos los días y digamos a trabajar un día a la semana, dos días a la semana, a lo mejor una semana la trabajaríamos entera y luego no trabajaríamos en tres o cuatro semanas. En caso mi caso no iría, por ejemplo. <ríe> Están diciendo... El trabajo sexual no, están explotadas sexualmente y hay que protegerlas, no no hay que protegerlas, hay que dotarlas de derechos sí, y sí, cuando sí. estén dotadas de derechos veremos si quieren seguir trabajando como trabajadoras sexuales como putas o quieren hacerse políticas tenemos muchas compañeras que tienen una profesión aparte del trabajo sexual muchísimas es que todo el mundo tiene una profesión y, claro. y, y, y eso es importante que no sé pero hay mucha gente que, uh, que, que que tiene otras capacidades y, tiene, y, y diversifica su, su, su, su, su, su, su trabajo yo empecé el trabajo sexual con 39 años yo ya tenía una vida mm. yo ya había trabajado en, en, en varios sectores, trabajé en hostelería trabajé en marketing eh, trabajé como contable en fin, yo tenía mm, otras salidas laborales pero no me dio de trabajar en eso, porque estaba mal pagada y no me solucionaba los problemas que yo tenía en ese momento. Sin embargo, ejercer como puta sí me supuso el poder llevarme a mi casa, necesito aquí en el Suje, eh, el dinero que había ganado ese día y tocar cash a diario, que era lo que yo necesitaba, no que me pagaran 800 euros final de mes, no, yo necesito el dinero hoy, ahora, Sí, ahora. Y es un dinero claro. pero lo ahora, exacto, vamos a tomar violencia, ah. y eso que viene de decir del cash, eh, porque a nosotros no nos agreden nuestros clientes si hay situaciones de clientes violentos como pasan con cualquier trabajo, pero no porque hay personas violentas, pero nosotros también hablamos de que nosotras somos víctimas de los falsos clientes, de gente que va a buscarlos específicamente para robarlos, gente que sabe que nosotros tenemos dinero en el bolsillo porque como somos una de las, po de las pocas profesiones que, que de las pocas eh, profesiones que en este momento recibe dinero en efectivo porque ya todo está mediatizado por los sistemas de pago y como nosotros no somos reconocidas para poder tener un, un datáfono para que nos paguen por un datáfono porque como no somos el trabajo sexual es un delito, es un delito. Bueno, en algunos países es un delito en otros está criminalizado y en otros está penalizado nosotras no podemos estar con un datáfono y por eso muchas de nosotras somos víctimas de esos falsos clientes que saben que tenemos plata en bolsillo plata debajo del colchón en la casa y eso nos ha causado por ejemplo en, este, en, en el contexto francés y pasa en muchos países pero en el contexto francés muchas víctimas tenemos muchas víctimas de mujeres extranjeras inmigrantes, pero también incluso francesas blancas que son que hacen trabajo sexual que han sido víctimas de falsos y son, y, son, y son estos falsos clientes y son estos falsos clientes son, son estos falsos clientes que les han cometido delitos como hasta asesinato. Mm -hmm. Luego, una víctima el año pasado que fue en el campo fue sacan. asesinada por una, falsa, una banda de falsos clientes, una, falsa, de una banda de atacadores, de ladrones. Uh, en la conversación que yo que entendido, yo podría preguntar si en España, si hay así la criminalización del cliente. Ella, quiere, ella nos quiere preguntar si en España eh, también existe la penalización de clientes. La penalización de los clientes en España eh, va, por, va por zonas, va por ciudades. O sea, eh, es de tipo municipal, no de, no de, de tipo español. No, no, no, no en todas las ciudades se penaliza a los clientes. Eh, hemos tenido elecciones hace muy poquito, otra vez. En y eh, En Barcelona, por ejemplo... Eh, sí se estaba sí hay una, hay una ordenanza municipal que estaba multando a los clientes, pero también estaba multando a las trabajadoras ah, ¿eh? Sí, incluso en el momento en el que bajaban la bolsa de la basura la policía como las tenía eh, localizadas como trabajadoras aprovechaban los momentos en los que bueno, pues iban tranquilamente eh, bajaban la basura porque viven en el barrio, sí, sí, sí. que están ahí porque ese es su espacio donde trabajan y donde viven eh, aprovechaban los momentos en los que subían, bajaban, volvían de, de buscar a sus hijos del colegio para mutarlas. O sea, ni siquiera cuando estaban intentando captar clientes, sino que ya lo hacían en su vida civil, ¿no? en, en una vida familiar, en un contexto de tranquilidad. Eso también sirvió para localizar a muchas mujeres migrantes ilegales, para hacer deportaciones, para hacer grandes redadas y limpiar el, limpiar, ¿eh? uh -huh. limpiar el barrio de Milán. Sí, sí. Eh, la aplicación de la, de la ley de seguridad ciudadana a nivel estatal ha favorecido que se monte a las, a las mujeres pero no por ejercer trabajo sexual porque eso no, no, no sería posible todavía eh, pero sí por desobediencia a la autoridad, es decir, yo vengo, tú estás aquí captando clientes y yo, policía, te digo, tú no puedes estar aquí, vete y tú te vas, pero a los 10-15 minutos tú regresas el cliente, el policía vuelve, multa por desobediencia policial uh, al día siguiente, no te multan por estar en la calle, no te multan por ejercer trabajo sexual pero sí por desobediencia a la autoridad esas son las tretas que, que están haciendo ahora mismo en Barcelona eh, entró una ordenanza eh, hace ya nueve años y se estaba multando a, a las trabajadoras y a los... Cuando entró Colau eh, no se pudo derogar porque no estaba, no estaba en mayoría, no se pudo derogar esa, esa ordenanza con lo cual ahora estamos pendientes de cuáles van a ser las alianzas políticas en el Ayuntamiento de Barcelona para poder derogar esa, esa ordenanza. Pero como ha entrado el PSC en el ayuntamiento, creemos que no va a ser posible, porque el PSC es una de las, eh, uno de los partidos que permitió que eh, se estuviera multando a las trabajadoras sexuales y a los clientes. Así que no, no somos muy optimistas en sí, ese O sea, que como que va a seguir siendo... Pero va por ordenanzas municipales. Cada ciudad decide si quiere o no quiere multar a las trabajadoras. Y a, la, y a los clientes es algo sea, más de discreción territorial, uh, claro. Por eso, por eso, las, el, las abolicionistas del, del PSOE a nivel estatal eh, quieren implementar la, la abolición para que se pueda unitar... nacional. Claro, eso es la, esa es la idea, claro. y, y ese es uno de los temores que tenemos en el movimiento brutal, y es que para que, que pueda pasar en España. Como está pasando en muchos países donde dicen que el modelo sueco como también lo aplicaron en Francia eh, y que en Francia ha sido muy bueno, que no decimos muy, bueno ¿Sí, sí, muy bueno para quién. bueno para quién? Bueno para nosotras las putas no. Porque en el caso de... español es bueno para, para recaudar dinero. Es que es bueno para ellos y para ellas. Además, eso favorece la corrupción policial, porque si yo vengo y te digo, tú te vas y ella saca un billete de 50 y se lo da al policía, el policía se da la vuelta y a no te vuelve a molestar hasta la semana que viene. ¿Se pasa paso en Claro, claro. En cuanto hay una prohibición, la corrupción policial sale a la luz. Es que es así. Si yo no quiero que tú me molestes, si yo quiero seguir trabajando aquí, ¿qué hacen las mujeres? pues pagan el policía claro. pagan una coima claro. pagan el impuesto policial es así entonces se está favoreciendo el que el propio Estado sea nuestro proxeneta claro, no, sí. el proxeneta nosotros es el Estado que nos ayuda cada vez a pagar más, más, más multas por situaciones comunes lo mismo claro. pasa aquí en Francia o impuestos más altos por ser putas como pasa en el caso holandés uh -huh. eso, eso es el verdadero proxenetismo Claro, ahí está. Es que ahí está. Claro. Es una manera de recaudar dinero para el Estado. No es otra cosa. No es otra cosa. No pretenden salvarnos de nada. Ni pretenden ir en contra del empresariado. Ni pretenden salvarnos, ni pretenden no, lo único que hacen es precarizarnos, llenarnos la cabeza, confundirnos completamente, porque hay muchísimas mujeres. ¿Qué decirlo? En estima puta es muy fuerte. Claro que sí. Muy fuerte. Claro. Y cuando tú estás todos los días yendo uh, allí y pobrecita, es que el mundo te ha obligado, sí. es que tu familia claro. te obliga, estás tú harías otra cosa, porque sí. tú eres mejor que todo esto. Sí. Esto es violencia, señoras, claro. esto es violencia. Sí, claro que es violencia. Ahí también. Esto es violencia. Y es una violencia además que nosotros compartimos con, los, con nuestras familias, que por eso es que muchas compañeras prefieren ser, eh, estar en el anonimato, porque su, su familia va a ser violentada también por el vecino, por la, por la misma familia, por mucha gente que le va a decir, oye, pero tu hija es puta, oye, pero tu hija es puta. Oye, que, que hay una película por donde está tu hijo. Sí. Y dices, ¿Qué y, pasa? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y tú ah, ah, ah, cómo y, lo sabes? Y, ¿Cómo y, llegó y, a esta y, película? Y, y, sí, sí, sí, sí, exacto. ¿Mm? Pero, pero que es una belleza compartida y por eso muchos compañeros se mantienen en anonimato. Incluso muchos activistas militantes de la, de, de, de, de la revolución puta. Están en el anonimato también. En nuestro sindicato también pasa. Hay gente pasa trabajando en la retaguardia. Que quiere que, que, que, que, que su cara no sea vista, pero que pone mano, fuerza, corazón y alma y vida en esta lucha. Nunca puede bueno. faltar. Y a las putas se nos falta respeto constantemente, varias veces al día, constantemente. Siempre se pone en duda nuestra palabra. Cuando sois hombres, ¿por qué estáis manteniendo el sistema patriarcal? Uh -huh. Cuando somos mujeres, ¿por qué nos sometemos al sistema patriarcal? Uh -huh. O sea, claro, porque um, cualquier otro trabajo no fomenta el sistema patriarcal, solo el trabajo sexual lo fomenta así, uh -huh. venga hombre, uh -huh. venga hombre. Y, y, y por favor, como que la industria de la moda no es patriarcal, por ejemplo, como, que, más lejos. como que el matrimonio que, también es como que emoción, el matrimonio no es, es patriarcal y, y que también es una empresa, también es un negocio, y ya lo creo. claro Pero bueno, concha, como para ir cerrando, entonces, eh, ¿cuál es la meta de, del sindicato? ¿Con qué sigue el sindicato? ¿Tenéis una permanencia? ¿Cómo, hacemos para, cómo hace la gente para ir a, a, a vosotras? ¿Cómo es ese sistema? Ahora mismo estamos pasando una situación, tú sabes que bueno, nos, han, nos han denunciado, como contaba antes, eh, estamos esperando la sentencia del Tribunal Supremo eh, porque apelamos. Entonces, eh, bueno, estamos esperando un poco a ver por dónde por dónde siguen los tiros. Como el sindicato sigue siendo legal, porque al apelar la sentencia del Tribunal eh, nos sirve, la Atencia Nacional nos sirve, eh, sí. Anuló los estatutos, ok, pero como nosotras apelamos, los estatutos indigentes eh, sí tenemos un problema, eso que nos llaman proxeneta, sistema capitalista, no sé qué, bueno, pues eh, de momento no podemos tener una cuenta en ninguna entidad bancaria, con lo cual no podemos estar girando recibos a nuestras afiliadas, eh, es un grave problema no poder girar recibos, uh -huh. porque hay muchísima gente que nos apoya desde varias partes del mundo y obviamente no van a estar ingresando 7 euros todos los meses. Uh -huh. eh, tenemos un serio problema económico dentro del, del sindicato. ¿Qué tenemos? Tenemos un gran capital humano. Tenemos muchísima fuerza en menos de un año, tenemos delegaciones en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Sevilla y en Málaga, próximamente también en Islas Canarias. Entonces estamos creciendo y estamos creciendo con la fuerza de todas las compañeras, estamos creciendo con las ganas de lucha nos pues hace falta el dinero bueno pues eh, lo, lo solventamos con mucha creatividad sí. con muchas horas de trabajo no remunerado y porque creemos que es lo que tenemos que hacer es lo que nos ha tocado vivir y estamos en esta lucha porque realmente es lo que queremos hacer por nosotras por nuestras hijas y por nuestras nietas Eso. bueno cocha cómo hacen las compañeras para afiliarse pues en la propia página web hay una pestañita de afiliación y ahí cumples unos, unos requisitos para poder afiliarte al sindicato, y ya Bien. está. Esperamos que la sentencia del Tribunal Supremo nos dé la razón, y si no fuera así, seguiremos si a la lucha y llegaremos al Tribunal de Estrasburgo. Claro, no, no, no vamos a parar. Que no, no, no, esto no, es imparable. son es putas si y la revolución puta no para. Esto es imparable. Bueno, ¿qué servicios, eh, ¿a qué servicios accede se una compañera o un compañero cuando se inscribe en el sindicato? Bueno... Tenemos eh, servicio médico eh, para las trabajadoras sexuales para los trabajadores todavía no, pero bueno, nos estamos organizando en ello eh, Tenemos diferentes secretarías de Migración, Comunicación eh, ahora por ejemplo vamos a hacer creo que en noviembre un curso de sindicalismo para todas las afiliadas porque es bueno que todas sepan en, en qué lucha estamos y cómo nos podemos mover, por supuesto hay un sistema de, de atención eh, para temas laborales, un abogado que nos está, dos, en realidad tenemos dos abogados que, que nos están ayudando con, con estos temas y seguimos trabajando para tener muchísimas más cosas, sí. pero bueno, es pues eso, ni claro. siquiera tenemos un añito de vida pero estamos haciendo muchas, muchas cosas claro. y nos sentimos muy contentos Claro que sí, es, es innegable el reconocimiento que tenemos el de otras en España y cómo ha alcanzado también el reconocimiento... Con, con, en, en esta revolución a nivel mundial. A nivel mundial, a sí. A nivel mundial. Sí. y es, es, es, es, es, un, es un buen ejemplo. De, de, bueno, de, eso, de, eso, de, eso es algo que le tenemos que de, agradecer a, a la ministra. Sí, sí, sí. Ministra Valerio, besito sí. mi amor. <ríe> que te follen bien esta noche. <ríe> bueno, aquí le damos sí, al tanto de entrevista con mi compañera y muy querida amiga, la Concha Borrell. Eh, que dirige ese sindicato otras en España y con quien tuve el placer de conocerme ya hace un año en Madrid ¿Sí? y, eh, delante que, de la sierra del PSOE eh, eh, Sí, que estuvimos allí no creo que fue antes cuando estuvimos en eh, estuvimos en, en la presentación del sindicato claro, claro pues sí, sí, estaba ¿Eh? en Madrid ah, si sí. ¿Sí, estabas animando sí claro sí que estuve representado ¿Sí? estuvo ¿Sí? representado ¿Sí? el sindicato sí me invitaron y me acuerdo que estuvo muy divertido porque hubo mucha gente y estuvo muy interesante porque bueno era un momento súper caliente sí y después estuve con, eh, con ustedes también en la sentencia sí de la lectura de la sentencia eh, con nuestras grandes amigas abolicionistas que hicieron más el ridículo, hay que decirlo, ese día, se hicieron mucho el ridículo, porque la, las putas estuvieron en su punto, hay que decirlo, las putas estuvieron en su punto, y me no hicieron el ridículo, como siempre las abolicionistas, sin ningún argumento claro y preciso, y conciso, que, que además se había en las situaciones irregulares, y después estoy viendo en la marcha de PSO donde decíamos en el 67. Ahí están las 7. Las 7 clientes que dicen que tenemos diarios. Sí, sí. Bueno, y algunas dicen que hasta 30, Ajá. 24 horas al día, 30 clientes. Yo creo que no saben dividir. No, no saben. No saben, ni <risa> no saben. Eh, Para todas esas personas, además, que nos llaman proxenetas, que han dicho que somos un sindicato vertical, que en realidad no estamos luchando por las trabajadoras, sino por los empresarios, bueno, a mí me gustaría decirles que después de casi un año no han podido demostrar en ningún momento que nosotras tenemos pisos, clubs que somos maltratadoras y, y explotadoras de otras mujeres ¿y saben por qué? porque no somos proxenetas y nunca van a encontrar nada porque antes de que ustedes nos llamaran proxenetas tampoco habíamos sido proxenetas ni ahora, ni hace 20 años, ni dentro de 20 años somos trabajadoras, empoderadas que eso les fastidia y les jode mejor, mejor Sí. Ahí estamos en la lucha. Claro que sí, eso hace parte de la lucha. Y nos encanta que te fastidies. Porque claro. vamos a seguir fastidiando más. <¿Tienes>?